Hola, ¿qué tal? Eh, hoy vamos a hablar sobre la línea de tiempo sus funciones básicas Entonces una vez que tiene el video importado escucha nada, solo arrastrarlo a la línea de tiempo Acá está tu línea de tiempo, su so timeline. Y acá tenemos algunas funciones básicas, como el zoom. Um, acá tenemos una línea que dice el volumen. Puedo silenciar. Puedo ocultar ese ojito. Puedo también dejar... Esa línea intocable, así la cierro, y la bloqueo, la desbloqueo con el derecho. Acá yo puedo ver otras funciones que se abren. ¿no? Eh, puedo añadir pista de audio, pista de video y así trabajar con varias líneas simultáneo. También puedo alargar la pista, cortar a... Uh, acá tem a função de separar, dividir, não? Então, por exemplo, esse vídeo que eu vou trabalhar vai dar em A mim, e me interessa a partir do momento que cai o água, no? entonces Então... Acá... Entonces acá yo separo ese video y tengo dos películas y la puedo mover Entonces esa parte que no me interesa, yo la elimino elimino ese espacio vacío y ya tengo mi primer corte y acá al final tampoco me interesa ahora y también la separo ah, CTRL Z regresa caso yo me equivoque entonces acá hay una función de limón también es que es interesante si tú sacas esa función yo arrastro la línea libremente pero para juntar yo perco precisión si yo prendo el imán, vuelve a... La vuelve como un imán, ¿ves? Entonces... Te da más precisión acá okay, en el montaje. Um. Bueno, esas son algunas funciones básicas de la timeline. Hasta luego.